ya que ustedes son hijos de su padre que es el diablo, le pertenecen a él y desean complacerle sus deseos. Él fue homicidio desde el principio, nunca se mantuvo firme en la verdad, por eso nunca dice la verdad. Cuando miente, habla de lo que lleva adentro, porque es mentiroso por naturaleza y padre de la mentira. Padre.